Hoy vamos a hacer una clase de Body Art. Body Art es un sistema de entrenamiento funcional que combina distintas disciplinas como yoga, pilates y artes marciales pero está basado en la fisioterapia. Nuestros tres principales objetivos durante esta clase son reducir el dolor, prevenir lesiones y buscar una longevidad sustentable. Durante la clase es muy importante la respiración y que esta misma inicie el movimiento. En cada práctica que hagamos yo les voy a indicar cuándo inhalar y cuándo exhalar. Es muy importante que la respiración también vaya determinando el ritmo en el que vamos a movernos y que cada uno se tome el trabajo de ir hacia adentro y escuchar y hacer lo que se sienta mejor. En determinado momento de la clase les voy a dar niveles y opciones. Estos niveles no es uno mejor ni uno peor, no es uno más fácil ni uno más difícil, tienen distintos objetivos, entonces también es importante que nos quitemos el prejuicio o la competencia de encima para esta clase eh, y que realmente elijamos lo que se sienta mejor para nosotros. Bien, vamos a utilizar un mat, pies descanso. si tienen frío pueden empezar con medias, después nos las sacamos cuando nos vamos a parar. Y tengan cerquita una botellita de agua, cuando quieran, necesiten, pueden frenar a hacerlo. Igual yo les voy a dar un recreito eh, después de la parte más fuerte de la clase para que tengan ahí un tiempito para tomar agua. Bien, vamos a empezar. Empezamos con la cola sobre los talones. Llevamos hombros hacia atrás. Y una mano a la vez voy caminando hacia adelante hasta apoyar la frente contra el mar. Quédense ahí, respiro profundo, simplemente me concentro en mi respiración. Empiezo a conectarme con mi cuerpo, con el espacio donde voy a hacer esta clase. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Alargo la espalda. Y esta próxima inhalación, redondeando la espalda, llevo el peso a las manos y la cola empujo hacia atrás. Inhalo cuando voy adelante. Exhalo cuando voy atrás Sigan haciendo este movimiento cada uno a su tiempo Recordando la consigna que hablamos al comienzo Escucho mi respiración y me muevo al ritmo que esta me propone Más adelante en la clase, vamos a ir todos juntos al ritmo de la música Pero durante todo este momento me tomo el tiempo para ir entrando a poco Me quedo en cuatro apoyos, señalo los dedos hacia adentro Arqueo, abro el pecho y miro hacia adelante. Ahora presiono el piso y con Estar súper estiradas, simplemente re Flexiono, la cabeza así la línea de la columna y las rodillas apuntan a los dedos. Dedos bien separados. Durante toda la clase, bien activos. Una más. balanceo y vuelven solos otra vez, exhalo, suelto inhalo, vuelven solos acompáñame un poquito con las piernas un rebotecito eso, que me ayude a balancear exhalo, suelto inhalo y suelo hagan esto a su tiempo y de a poquito pueden ir probando de soltar un poco más la cabeza me miro en el ombligo si se siente bien puedo ir un poco más abajo sigan solos, siempre teniendo en cuenta que cuando exhalo, suelto los brazos, pierdo el control y después empujo el piso, recupero el control de a poco, las manitos siempre bien, bien, bien separadas abiertas, activas y mirada presente hacia adelante, vamos a hacer dos más y último eso, junto palma sobre nuestro hombro derecho, ajusto y abro brazos a los costados, flexiono rodillas. Muy bien, vuelvo al centro y voy al otro lado, voy sobre mi hombro izquierdo. Primero que vaya solo el torso, ahora flexiono rodillas y uno brazos. Y vamos de un lado a otro, inhalo arriba. Exhalo, abro. Sigan solos a su tiempo, buscando distancia. Alargar los brazos. Eso. Sostengo este primer lado, me quedo ahí. Ombligo adentro. Mirada hacia adelante. Eso. Miren ahora, viene la mano de atrás, se junta con la de adelante. Entre o de dedos y traigo. Ahora empujo, contraigo. Estiro y voy al otro lado. Si tengo ahí... Miren las rodillas, apuntan a los dedos. La torsión es desde el próximo. Dedos bien separados. Eso. Sostengo. 3, 2, 1. Y viene ese brazo atrás. Adelante. Se une entre las o dedos. Traigo. Y empujo. Contraigo. Redondeo la espalda. Estiro y voy al techo. Eso. Acá vamos a estirar bien los brazo. Como si fuese temprano a la mañana que recién me levanté. Eso y pego. Bien, miren ahora. Flexiono rodillas a penitas. Abro brazo y entrelazo dedos abajo. Inhalo, traigo al pecho. Exhalo y contraigo. Inhalo arriba. Exhalo y abro. Bien, son cuatro movimientos unidos con cuatro respiraciones. van a hacer dos más voy a probar a cerrar los ojos y ver cómo se siente eso, hacer bien profunda la contracción empujo a buscando siempre mis opuestos me voy a quedar arriba separo manos, palmas enfrentadas despego hombros de las orejas y llevo cola atrás rodillas se apuntan a los dedos, la cabeza sigue la línea de la columna 3, 2, 1. Llevo dedos hacia afuera, brazos estirados y los traigo. Eso, ahí. Tomamos del muslo, le doy peso. Despego los hombros y sigo alargando la espalda. Ahora empujo un poco más para abrir el pecho. Y cuando llevo al máximo, aflojo adelante y traigo deditos hacia adelante. Otra vez, deditos afuera, final, empujo, deditos adentro. ¡Uno! priorizar la calidad antes de la cantidad o de hacerlo más rápido o de hacer algo más allá de mis posibilidades escucho mi cuerpo y elijo flexiono chiquito excelente, pero lo hago bien empujo, voy atrás, recupero y vuelvo, vamos a hacer dos más Eso, dos más nada más último, todos juntos y Vuelvo, flexiono para apoyar el pecho y estiro pie más atrás, largo. Llevo mano izquierda adelante, derecha al costado del pecho y voy a empujar el piso para espiar sobre mi hombro derecho. Dejo que se levante un poquito la cadera, espío, miro lejos. Ahora vuelvo con control, cambio las manos y voy al otro lado, empujo y espío. más de flow voy a ir de un lado a otro inhalo cuando subo exhalo cuando bajo me puedo quedar en esta opción si quiero agregar un poco más de fuerza voy a despegar mi pierna con el pie estirado y cuando vuelvo controlo esa bajada inhalo cuando subo exhalo cuando bajo llegamos todos al centro manos al costado del pecho cosas hacia atrás y atención ahora a esta transición apoyo metatarsos subo la cola Ajusto pelvis, ombligo adentro, empujo y alargo atrás, eso es. Vamos a descansar acá un segundo, palmas hacia arriba y me balanceo de lado a lado hacia peñitas. Vuelvo con palmas abajo, redondeo y llevo el peso a las manos, apoyo dedos y empujo cola al techo. Vuelvo a apoyar rodillas y voy atrás. Otra vez. Inhalo, voy adelante. Exhalo, alargo. Inhalo, apoyo rodillas, exhalo y voy atrás. Sigan solos a su tiempo, conectando el movimiento con la respiración. Bien, si lo quiero hacer un poco más dinámico y concentrarme más en la fuerza, cuando vuelvo voy a dejar las rodillas en el aire y empujo atrás. Entonces hacemos todo con las rodillas despegadas. ¿Sí? Si quiero trabajar más la movilidad y la elongación voy a elegir la opción 1 y si quiero trabajar más la fuerza voy a elegir la opción 2. Sigan solos. Eso es. A su tiempo. Vamos a ir por 5, 4, 3, 2, 1. Sostengo la carpita arriba. Me quedo. Alargo. Bien, atención. Levanto talón derecho. Levanto mano derecha y voy a buscar mi tobillo. Despacito, despego esa pierna para hacer un paso adelante. Acomodo la de atrás, apoyo rodilla y me trepo. Eso, llegué ahí. Acomodo para tener caderas de frente. Suelto los brazos al costado. Mira adelante, despego hombros de las orejas. Inhalo, subo. Exhalo y bajo, traigo palmas al pecho. Hagan esto a su tiempo. Si se siente bien y quiero trabajar más la fuerza y el equilibrio, voy a despegar la pierna de atrás. Otra vez, si quiero trabajar movilidad, voy a elegir la opción 1. A su tiempo. Uno más. Y esta vez aflojo, apoyo manitos, llevamos dedos hacia afuera y suelo. Apoyo pisito atrás, aflojo la cabeza. Me puedo quedar ahí o si tengo un poco más de elongación voy a probar de apoyar antebrazos. Respiro. apoyar manos volvemos a la planchita flexiono rodillas y alargo atrás redondeo para ir a cuatro apoyos cola al pecho, estiro levanto el izquierdo y hacemos lo mismo lo voy a buscar, tomo tobillo y doy un paso adelante flexiono pie más atrás. me entre por la pierna, suelto brazos y vamos con el movimiento, arriba y abajo, inhalo y exhalo, bien, sigan solos a su tiempo, escuchando su respiración, pero atención, como ya habrán notado, cambió la música, se vino un poco más power, es ¿eh? porque está por empezar nuestro tipo nuestra tapa de fuego, me puedo quedar ahí o alargo, pierna atrás, Bien. ¿Qué va a pasar en nuestra etapa de fuego? Vamos a movernos todos juntos al ritmo de la música. Y nuestra respiración va a ser un poco más cortita, un poco más chiquita y precisa para acompañarnos con el movimiento. Uno más. Y aflojo, apoyo manos, rotamos deditos, suelto la cabeza. Me puedo quedar ahí o apoyo de brazos. Apoyo manitos, doy un paso adelante, suelto la cabeza. Vamos a subir una rodilla de la otra. Empezamos lento. Y dos. Eso es. Despego del piso y se estira el pie. Inhalo de un lado. Exhalo del otro. Muy bien. Otra traer la rodilla más arriba o más abajo, según como me sea más cómodo. Exhalo. Inhalo. Atención. Vamos a ir a tiempo. Y uno. Dos. 3, 4 Inhalo, exhalo Bajo los hombros 1, 2, 3, 4 Atención, palmas hacia adelante Empujo y estiro brazos 1, 2, 3, 4 Separo dedos Inhalo, exhalo Muy bien me puedo quedar acá, o si quiero trabajar más fuerza, voy a ir a una planchita y seguir con el mismo movimiento, al mismo tiempo. Uno, dos, tres, solos, cuatro, si tienen opción uno, arriba, opción dos, en la planchita. Voy a dar una opción tres para los que están abajo. Me puedo quedar acá, o por los últimos 30 segundos puedo correr a tiempo. 1, 2, 3, 4, solo, va, elige la opción 1, me quedo arriba, rodilla y la otra, cada uno elige, muy bien, ya son 20 segundos si estoy abajo, bajo esa cola, ajusto abdominales, no dejo de escuchar la música y respiro por 5, 4, 4, 3, 2, 1, esté donde esté, venimos a una planchita, sostengo, Uf. Esto es mucho para mí. Presiono rodillas. Sino rodillas estiradas. Ombligo adentro. Empujo manos hacia abajo. Vamos. Sostengo unos segundos más. Tres, dos, uno. Estiro el camino adelante. Suelto la cabeza y subo redondo. Muy bien, sigo con pies paralelos, bajo la cola, brazos arriba. Como hicimos antes, abajo, arriba, exhalo, inhalo. Recuerden bien la forma primero, rodillas apuntan a los dedos, cabeza sigue la línea de la columna. Ahora sí, voy a tiempo. Uno, dos, tres. Cuatro. Lo puedo hacer más chiquito si se siente mejor, si tiene mayor calidad. Va a hacerlo más grande. A uno elige. Eso, solos. Arriba, abajo, junto palmas. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo balanceo. Y vuelvo. Otra vez. Exhalo. Inhalo. Dos más. Recuerden que recupero el control cuando subo y lo pierdo cuando bajo. Miren ahora. Combino. Abajo, arriba, suelto. Otra vez. Abajo, arriba, suelto. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Rápidos y precisos esos brazos que tienen que subir en un tiempo. Un, ya. Dos, tres y cuatro. Sigan solos. Un, dos, suelta la cabeza. Ahora atención, me puedo quedar ahí. O si se siente bien, voy a hacer. Un, dos, levanto talones. Un, dos, levanto. Solos. Se levantan solamente por aflojar tanto la cabeza y hacer tanto balanceo que se despegan del piso. Un, dos, y levanto talones. Otra vez. Solo va. Uno. Aflojo. Suelto. Último. Tres, dos, uno. Sostengo arriba. Junto palmas. Traigo al pecho. Levanto talones. Respiro, mira al frente. Palmas se empujan entre sí. Hombros atrás. Ombligo adentro. Vamos. Respiro. Por 5. 4. 3. 2. 1. Apoyo. Estiro brazos adelante. Separo. Flexiono rodillas. Pero muy poquito. Disponibles. Brazo derecho va atrás. En. Vuelve. En. Izquierdo. En. En dos Cuando va atrás se flexiona un poco más Y cuando vuelve estira pero sirve sí para extender Vamos a tiempo Va a ser Un, dos, tres, cuatro Y ahora arroja el brazo Se suelta, se suelta Eso, sin fuerza Vuelve solo Mira la mano Eso Exhalo Inhalo, solo, va Atención me puedo quedar ahí o pruebo con piernas 1, 2, 3 y 4 Piernas atrás, Tratando de que estén en la misma línea Y volver a la posición inicial Recupero el control 1, 2, miro la mano y vuelvo 1, 2, exhalo y inhalo Solos Suelto brazo, eso. Atención, por 3, 2, 1. Cruzo, rodillas. Eso, cruzo arriba, despego, ajusto, abdominales. 3, 2, 1. Miren ahora, hago 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7. 8 Y 1 2 3 4 Cruzo 5 6 Me puedo quedar ahí Opción con pierna 1 2 3 Cruzo Y va Otra vez Y ya Lejos Suelto el brazo Cruzo 5 6 7 Solo Dos más Ya Ya y suelto. Y suelto. Y en tres, dos, uno, me quedo con atrás. Sostengo la mesita. Levanto talones. Eso, controlo mi cuerpo, controlo mi respiración y mi equilibrio. Sostengo ahí, vamos después. Estirar brazos arriba. Palmas enfrentadas. Eso es. Y atención, bajo mano izquierda y miro arriba. A un, y vuelvo. Voy con la otra. Exhalo. Inhalo. A tiempo. Hace un, dos, tres, cuatro. Va. Atención. Me puedo quedar acá trabajar más fuerza. Llevo bien, monteras. Y el equilibrio, pero vamos, necesito un poco más de tu energía para terminar estos 12 minutos de trabajo cardiovascular. Por 5, 4, 3, 2, 1, me quedo, abro brazos, levanto talones. Miren lo que voy a hacer para las manos. Una la otra. Adelante y atrás. Eso. Inhalo. Salvo. Mantengo el equilibrio, ombligo adentro, siempre la mirada presente adelante, controla mi respiración, controla mi cuerpo, ¡Uh! vamos arriba, por 5, 4, 3, 2, 1, bajo talones, sigo moviendo las manos pero se van a ir juntando adelante, pasito se van encontrando, eso, voy haciendo el movimiento cada vez más chiquito, hasta que se queden quietas palmas no enfrentadas y suelto brazo derecho atrás, en un, cambio uno por el otro, inhalo, exhalo, una vuelta más lenta para entender el movimiento, flexiono rodillas y sueltan los brazos, inhalo, exhalo, voy a tiempo, en un, Dos, tres, cuatro Y suelto, libero Que sea un movimiento placentero Todos los movimientos en embodear Se tienen que sentir bien Tienen que ser lindos de hacer Nada tiene que doler Nada tiene que costar Suelto, suelto Eso Si sí quiero probar algo diferente el talón, un lado y el otro pruebo si me gustaba más con planta voy a la opción 1 esta opción simplemente nos va a dar un poco más de lugar para jugar con la rotación y 2, suelto la cabeza suelto los pensamientos Va. es el último ejercicio de deep work inhalo, exhalo si elegí la opción 2, voy a volver a la opción 1. Esta vez cierro los ojos. Vamos. Inhalo. Exhalo. Eso. Balanceo. Por 5. 4. 3. 2. 1. Voy dejando que vuelvan despacito. Abro grandes bien grandes mis brazos a los junto palmas en el pecho y bajo. Sostengo el respiro, empujo palmas hacia adentro. Si se animan bajo un poquito más la cola ojos cerrados para mantener esta posición últimas respiraciones y lejos de este. y traigo despacio de muy bien ya pasamos el pico de la pirámide, ya pasamos nuestro, nuestra sección de trabajo cardiovascular. Para tomar un poco de agua ahora, y en un minutito o un poco menos, volvemos a retomar con la clase. Cabeza bien pesada, entre las dedos, inhalo, su redondo, exhalo, contraigo, inhalo arriba, exhalo, suelto brazos y traigo palmas al centro, hombros atrás empiezo a presionar, planta el pie izquierda contra el piso, presiona tanto, tanto, tanto que se empieza a despegar mi pie derecho. Vamos a pegarlo a la pierna, primero bien bajito, voy probando, una vez que encuentro el equilibrio ahí, puedo probar de ir subiendo un poco más. Si me molesta la rodilla, que el pie está pegado a la pierna, despego, ¿sí? Lo pueden adaptar a sus necesidades. Sostengo esta posición, pero sostener no quiere decir que muera. Esta posición sigue viva, sigue teniendo respiración, sigue buscando sus opuestos. Planta el pie contra el piso y la cabeza hacia arriba. Mira adelante, respiro. eso. Tengo unas respiraciones más, ombligo adentro. Muy bien. Entre las dedos. llego pierna hacia atrás y esta, estas manos van a venir a la pierna izquierda, la pierna de base. Se van a apoyar ahí, bien cómoda. Eso. Bien. La pierna de atrás va a estar larga con el talón hacia adelante. Y el peso va a estar más que nada en la pierna izquierda, en mi pierna de base. Ahora atención, me puedo quedar ahí. O puedo probar de ir despegando esa pierna del piso. Hasta llegar ahí a formar una línea recta con el torso. Pierna bien paralela con el pie en flex. Acá inhalo y exhalo. Recuerden que también puedo estar en la opción 1, ¿sí? Elijan la opción que puedan mantener con calidad. Tres, dos, uno. Aflojo, apoyo manos en el piso. Rotamos deditos hacia afuera y estiro. Desenvuelvo el pie y suelto la cabeza. Si se siente bien, puedo probar de antebrazo. Lo ojo, recupero. Vuelvo a apoyar manos. Apoyo metatarso de la pierna de atrás. Y empujo el piso para ir a una carpita. Eso es. Una vez que llego a esta carpita, vuelvo a dar el mismo paso hacia adelante. La pierna va a quedar por fuera de las manos. Muy bien, vamos de un movimiento al otro. Inhalo arriba y exhalo abajo, ajustando abdominales y cayendo despacito. Eso, delicada esa vuelta, ese aterrizaje. Vamos a hacer uno más. Recuerden que ahora volvimos a movernos al tiempo de nuestra respiración. Que va a ser distinta para cada uno. Me quedo acá. Empujo mano derecha contra el piso. Despego mi lado izquierdo y rotamos. Miro el techo. Y vuelvo. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Vuelvo a apoyar y unimos el movimiento 1 con el movimiento 2. Esto va a quedar así. Inhalo a la carpita. Exhalo, bajo. Inhalo, desenvuelvo. Exhalo y traigo la mano. Vayan solos a su tiempo. Recuerden que lo pueden hacer más dinámico o un poco más lento y terapéutico. Inhalo arriba Exhalo Abre Junto palmas Muy bien Llegamos ahora al otro lado Acomodo mis hombros Cierro costillas Empujo el piso con mi pierna derecha Y empiezo a esperar si izquierdo Eso Una vez que encuentro el equilibrio A mi tiempo y respirando Puedo probar ir un poco más arriba o si se siente mejor despegar el pie de la pierna sigan solos, quédense ahí lo importante como dije antes es que sea un movimiento que por más que sea estático esté vivo por dentro yo estoy empujando hacia abajo, creciendo hacia arriba y lo más importante, estoy respirando eso mira adelante, empujo manos Entre las uves y llevo pierna hacia atrás, apoyo manito hacia adelante. Muy bien, alargo. Recuerden que ya ahí la pierna de adelante va a tener casi todo el peso, la de atrás está ahí como soporte. Si quiero probar y trabajar un poco más en el equilibrio, voy a traer el torso hacia adelante para levantar esa pierna del peso. Uso la fuerza de mis manos contra la pierna de base para centrarme un poco más y encontrar mi equilibrio. Si estoy perdiendo calidad, voy a volver a la opción 1. Lo importante es respirar y concentrarnos. Escucharnos. Última respiración aflojo, apoyo manos rotamos deditos hacia afuera traigo la pelvis, desenvuelvo el pie y suelto la cabeza me puedo quedar ahí como antebrazos con una contracción, siento bien abdominales bajos inhalo, voy atrás exhalo y traigo adelante movimiento chiquito y sutil pero súper poderoso si está bien hecho, justo siento la fuerza inhalo atrás solos exhalo adelante Separo las rodillas para estar más cómoda y los dedos siempre activos, siempre presentes esos deditos. Me quedo adelante, entrelazo dedos, lo llevo detrás de la cabeza para hacer una contracción y abro. Exhalo contraigo, inhalo y abro. Una más. Bien, y suelto, apoyo la cola en el Listo. y tomo piernas por detrás apoyo bien mis y alargo la espalda Si quiero que sea un minuto voy a elegir la opción 1 si quiero seguir con el trabajo abdominal elijo la opción 2. Recuerden que la respiración inicia el movimiento, me va a guiar en mi movimiento. Voy a traer los pies un poco más cerquita al centro para llevar rodillas hacia afuera y juntar planta con planta. Y ahí voy a tomar mis tobillos y llevando hombros hacia atrás abro el pecho junto a Moplatos y ahora acompañando la cabeza voy aflojando adelante. Subo redondo. Bien. Traigo rodilla izquierda y la dejo caer al otro lado. Por el costadito contrario voy a ir hacia atrás para apoyar antebrazos. Eso. Ahí respiro y estiro. Dejo que se alarga. Posita. y traigo la otra rodilla hacia adentro apoyo y por el costado voy a ir hacia atrás Eso. ahí alargo Y afloja. y aflojar el en mi entorno el pecho voy a soltar la panza cerrar los ojos en esta posición únicamente concentrarme en mi respiración agradecer por haberme dado el espacio, de dar esta clase, de escuchar mi cuerpo, de viajar hacia adentro. Agradecer por haber elegido lo que era mejor para mí, sin ningún tipo de prejuicio ni de competencia. El cielo y vuelvo por el mismo caminito a la misma posición inhalo, cuando subo exhalo cuando bajo una más esta la vamos a intencionar como un saludo entre nosotros inhalo, subo exhalo, bajo más voy subiendo despacito mi cabeza y de a poco voy a ir abriendo los ojos bien yeah. gracias gracias por haber elegido esta clase por haberte dado ese momento para vos Agradezco a OSDE por este espacio hermoso y esportivo por convocarme. Ojalá que nos volvamos a encontrar pronto, como les conté, esto es Body Art. Soy parte de la comunidad de BodyArt Argentina y muy contenta de estar acá representando a todos los maestros. Nos vemos la próxima y saludos.